Hola estimado, todo calidad. Qué bueno verte hoy. Voy a decirte una cosa. Los gestos amistosos son una buena costumbre, sobre todo en situaciones en las cuales se dificulta la comunicación oral por distintos motivos. En esos momentos, es apropiado colocar una sonrisa, levantar el pulgar, hacer un saludo de adiós, con la mano. Existen más gestos, pero lo recomendado es solo usar esos tres. Toma este consejo, en cuenta. Eso te ayudará durante toda la vida. Gracias por escuchar, es como siempre un placer compartir contigo. Hasta luego.